Caminando pa'l Decameron Bien rivetido, hijo Tengo ropa como si me que una fucking semana <risa> <risa> Viva la tropa eh, Que quieres patinar aquí en el Decameron Que chucha te sí, pasas ahí Chabuera. Va la loma así que En bomba Viva la viva la. el culo bueno mi gente, Este es un video que vamos a hacer a lo rápido pues porque no tenemos tiempo, tenemos que ir para la discoteca, comer, tú sabes pues, esta el... fire. <risa> Estamos tripiando la chusada de los patrones. Qué locura! <risa> fue. Son calzoncillos y ahí ahí. Lo usó lunes, martes, miércoles, jueves, hoy viernes y te lo quiero poner acá en la cámara. Salí la que te ese calzoncillo, Sopayo, ¿qué te está pasando? La Acabé de bailar con una ya que... ¡Ay, a la verga, compra! Yo no sé qué me pasó. Pero bueno, tú sabes. Ya, pero si la mía bailaba bien. Pero que se puede hacer, pre. La puedo Que yo tengo novio y estaba bailando conmigo, que es por Cuando llegó el pollo se aprendió chechena nada pude hacer. le dije que eso para. Dóblar a <risa> ellos. No, que yo dale claro últimamente, le dije, que eso va para... a pedirlo a no pensar que ¿Tú sabes que uno viene para acá a bailar, tú sabes. bueno, oh, sí. lo que pasa es que últimamente nunca en mi vida había estado así. Tú tienes la culpa de él, <risa> pero ahorita mismo estoy hasta la verga. <risa> por culpa del hombre que me está grabando que es mi hermano Daniel Mendoza el hombre está tirado con acá ahí lo vemos está bien tirado compa bien dormido hasta la verga bueno usted sabe usted... No sé. Bueno, él la tiene que vivir terror ahora porque él di, él prometió y él dijo. Le doy una, dos, tres. Daniel. Pelao, párate loco. Eh, velado. Velado, párate loco. Ey, pelado Chato a la dormidera, pelado, friend Pelado Ey, pelado Parate, pelado, loco, que eso va contigo Ahora yo quiero joder Tú también lo sabes Las vas a vivir de error eh, pelao, párate, Shhh, ya, párate, ya, huya, ya, es párate, me me? Chalapín, ya, ya? Me... Eh, pelado, párate, loco. Párate, que huya que pelado, loco. ¿Estás soñando? Es pelado. Pero párate, loco. ¿Cómo me Acomoda hasta donde. Es pelado, párate, loco. Bien borracho, compa. ¿Qué entonces, tío, tío que... Párate, no. pelado. El hombre está bien tirado, no responde ni transmite. Pelado, párate, Ey. Ya, ya, ya. Ya, ya, que. Párate, pelado, loco. Ey, pelado. Qué pelado, loco. Párate. Mira, ey. Párate. Párate, loco, que lo que viene ahora comienza. Mío, el hombre no se pare o el tercer garmatón. Párate, pelado, loco. Mío, verga, sí. Voy a buscar el vato ahorita mismo. Tenemos aquí en la cámara más Francisco. Francisco el 10. Amigo el sol, oh, tú que me das tu claridad, dime si el día de hoy, oh, oh, ya no habrá más maldad. Amigo el so, oh, tú que me das tu claridad, dime si el día de hoy, oh, oh, ya no habrá más maldad. Bueno, mi gente, estamos aquí en el estudio suave, ponte serio. Estamos aquí desde el estudio del de Cameron, tú sabes. Estamos grabando el segmento de... de los videos. Los videos. ¿Quién puede y puede división, tú me entiendes, ¿no? Señor director, córranme el siguiente video. come on come on Go I it's Come back. en las noches depende del clima que se debe me van a decir cómo la están pasando hoy en día <risa> bueno, cambiamos de tema rápido y el tema de hoy es el tagada vamos a hablar <risa> del tagada todo lo que pasa señores, en... señores, señores yo quiero saber por qué se montan en trajes al Tagadá yo, ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué? ¿Director? qué te pregunto eso. Es córralo, córralo, por favor. Casi ahí señores Esa cosa chucha Ayúdalo Dios Calderón, calderón Calderón, ya me es calderón Ahora es poporón Dóblala y yo Dóblala ¿Tengo que arreglar la llamada de la teléfono? ¿Qué? me mira Ok Bueno, ya Ajá Ajá Dios No señores, te equivocas, tenedle el fin Saben, no, caminando A desayunar algo leve A los viejos no, para la playa. Harta, papá, harta. Pues hermano, espérate, yo no me estoy esperando dos segundos, esto se va a acabar. <risa> Chapela, tú no te cabres. Viene, coge dos platos. Y que él se va a comer todo eso. Está hablando por teléfono. Menso hueco que café y que el tomo café más bueno, yo tengo mi juguito a lo lleno mi dinero, hombre, está perdido señores, está perdido, allá va, ¡Bum! se arrancó, se fue va en something, está bien perdido Seguimos otra vez con el video. Que viva el guineo. ¡Hombre! Viene el de Cameron, hay tantas vainas, y viene a comer un guineo. Pero si me lo robé un tallo que estaba allá. Múntetelo a la boca o... Pero tranquilo, si usted me entra mi guineo. ya la verga! está, más y baja. Al final de esta programa. <risa> de esta programación. ¿Sí, <risa> bueno, llegamos a los saludos. Saludos a ellos. Bueno, saludos a ellos. Pero, arriba la mano. Arriba la mano. la Primero que todo. Un saludo para mi esposa. Ya, no? Ay, pedo. Yo no tengo que mandar saludos ni verga. Ya mí también hay que aceptarlo. Si no, que me, tío, me lo que, Si no, no hay Me gusta que Mira, si la voy bien pecho yo, muero. Estoy bien, hermano, cuatro pisos, canateado. Lo solo que me toque mandar hoy en día. Especialmente para ti, princesa. Te amo, te adoro. ¡Te eres el mejor! Todas son princesas, papá. Todas son princesas. Doble ratito, dos dobles. <risa> de tema. No la dan casa de payaso. En el ton caballero, hueco y madre. <risa> Mi saludo es... Para mi esposita, que la quiero mucho, la adoro, te amo, princesa, eres todo para mí. Alessandra Sedeño, te amo, corazón, beso para ti. Bueno, cuando se segundo saludo, yo? que le quiere mandar saludo? Un saludo a Nelva. Un saludo a Yareli, a la Francisca, tú sabes, obvio. Un saludo. saludo. ¡Ey! A toda la gente que ya está conmigo. Un ripo para todos, todos, todos. Si me acordaran el nombre ahora mismo. ¿Cuál? Que Le mandé la para pero no se puede. Eso, zombie. Bueno, un saludo también especial para la recha de Yami, que todo los días me chatea. Ahorita mismo ayer me chateó. Dije, ¿por qué no me llevaste? Sí. Estuvieron eso? Sí, ya. ¿Qué le pasa a ellos? No, sí. yo la entiendo. O Esas son puras buenas, joder. Ya sí, es. está cool. Así que, besito para ti, princesa. Un rifle, un rifle para la gente que no fuma. Saludos para todos. Los fuma se me van para la verga. Cuida tu salud y tu reproducción me preocupa. Tú sabes, tú sabes. Bueno, mi se saludo para la novia de Iván. Se quiere el corazón. Carrita, besito para ti, te Un ripa para el frente, Tommy. Kevin. No me acompañó hoy, pero Kevin él. Aquí el man está aquí. El manda <risa> este aquí presente. ¿Tú te sabes? Pai. tú mi tijera, ¿qué? Bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, y no, no, no, no, no, no, no, no, no, aquí. Quiero que se avienten todos los pelioneros. Uno. Todos los huequitos que andan creando Facebook falso con cuentas de huequitos, el vieril, hermano, poniéndose huecada, o sea, Fren. Esa vaina me es... bien ente, cabreado, para que Es sepan. gente envidiosa, Fren, ¿sé tú mismo? ¿Estás a o qué? ¿Para qué tienes que crear un hue puta Facebook? Tío, porque tú eres otra persona y que Nicki Minaj. Fren, yo no le meto mente a esa vaina, porque... Eso le no es de ahí, y... estás subiendo fotos de los manes, y que, y que esto, y que, que el otro. Le ¡Voy a la, a la el, taquilla! Si tú eres un hombre, si tú eres un hombre, tú subes la foto de tu mismo Facebook, de tu rostro. Tu rostro fue el tío ¿qué pasó? Despierta, pelado, loco ¿Qué me feoído, eh? ¿Cómo veo yo? ¿Cómo veo yo? No sé nada, que le vas a feo, Mi rostro está... Todo... avaliado Bueno, hermano, esto ha sido el final Bueno al final, porque todavía apenas comienza que ando ya más La pregunta del yo de hoy es ¿Por qué cuando tú ya te mandas una foto en fuera? O... vamos a poner... Ustedes saben... Me a mami, dame una foto así, así, así te la, la porque me por sí, lo que se para que, que para No, ¿por ah, no? El po porque lo hacen porque... Porque lo hacen cuando se ve con la de Eso vale verga, eso ahí Eso no, ahí. no nada, es como... No entiendo, hay gente rara aquí en Panamá, loco Aquí te puse, pues, hay de que a O con manera es que se pegan de lado que ya tengo la Está arriba trepado. Sí, o okay. qué? Vamos para el agua. Traigo con la moña. A la moñita. La, la, la, la, la, la. Ok. Quiero que me digan algo. ¿Quién de la farándula Cerro? ¿Oyeron? ¿Quién? Pero yo, el ¿no? ¿No <risa> Ya estaría bien esta situación, ya es hora, papá. Me va a a venir, la semana que viene. ¿No? Yes. Vamos para Juandilandia. Porque dice el otro me quedé feo, y que es .com. Porque yo soy ingeniero. no lo tuyo. ¡Al pote! ¡Al pote! ¡Al ¡Fren, yo amo a mi novia! ¿Estás seguro? Uh, ¡Ey, aquí está el patrón! ¡Se me sale el corazón! ¡Hasta la verga! ¡Ey, cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Say ya! <risa> Son las la, la, la, la 4 de la, de la mañana y estamos llamando al patrón. Tú puedes ah, creer. Yo me encuentro, frenteado. Maldito. Si no estuviera agarrando la cámara, yo me encuentro. Maldito. Como vergano. Manda. Pilla Manda. <risa> Él dice que sean encuentra. Ahí lo veo. No yo me encuentro, Frantiado. Ay, ya, la verga. Maldito, tú sabes. Vamos para adelante, tío. Pero no, no, no, esto no se vale. Falta el pantalón. No, no, no, tío, no. ahí no vamos. Así no vamos. Ah, ya, yeah. un poco de borracho. Imagínate que ese poco de doña viene a meter papi en cuero. Ah, chala, se van a querer en cuero aquí mismo. No. Yo diré, ¿Cómo? ay, pero qué hombre. Tío. baila bailadillo. baila io. Me nega, tío. Ah. Ay, a la verga <risa> A qué Daniel no le gusta un piropo Ay, a la verga. Entramos al <risa> El chantí de la faratula. Vamos a matar esa ese caso. Te ver, a ver, a ver, la boca a la boca, tío Sí ver, a Y yo ver, a ver, Yo ver, a ver, a ver, a ver, a un hombre Aquí viene ver, Yo ¿sí? no vine ni una verga, compa <risa> aquí No, a pero todo terminó Voy a saltar. ¿Qué me está pensando, Frank? A las a las ya le da por esa vaina. Y un 2 3, la que, la vuelta. De la vuelta, muerta, muerta, muerta, muerta. Morta, la muerta. por la banda, ¿sabes? Los frenos cambiaron de Hasta la verga. Bueno, buenos días. Aquí vemos a los hijos desayunando. ¿Y yo qué como ahí? Huevito, pesadilla puntita yogur, queso. Lo Hijo. Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. ¿Y ahorita tomando jugo? ayer era pura bucana